¿Y esto solamente en billetito verde? Solamente en billetito A verde. A 40. Ay, papá. No, papá, me compro de todo. Parece ya no sé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 primera libido y para sus problemas yo les voy a decretar impuestazo al cerebro y que vuelva a dominar. Este de los nuestros, nos vino a convencer, traía sus propuestas y ahora está al revés, No llena de promesas, nos hizo ilusionar, tiene un desequilibrio, esto no da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 No aturde con su plan Messi o Diego Mata café Blanco, tinto, raspado, pinchado Quemado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 La, la Fuerza... Espera, ese es el FMI. Entonces... Espera, entonces en el... capaz que sí. Entonces capaz que sí. ¿Y yo? No, yo. ¿Y yo? No, yo. Los dos, bueno. Yo tengo todas mis divisas afuera del cuerpo. ¿Y nosotras? Ustedes la tienen adentro. <risa> ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Los amo, ¡Los, amo, los amo. Uno de nuestros primeros testimonios